Cuando llegas sin avisar, la amo Es muy aburrida la esperar. Solo un segundo lo cambia todo Y todo pasa sin ni siquiera esperar Y de pronto pierdes el rumbo Y sigues viviendo dando tumbos Y decides que lo debes compartir Y pierdo el rumbo junto a ti Y el amor comienza y no para y las olas se estrellan en la playa Y el amor continúa y no se pierde Y por la ventana vemos la pradera verde El hotel es bonito y muy cómodo Llevamos dos días sin salir Es tan hermoso estar junto a ti Solo nos apetece estar aquí Cuando llega sin avisar, la amo Me aburren siempre en las esperas lo cambiamos todo cuando llegas, los dos nos vamos a otras esferas. Y el amor comienza y no para, y las olas estrellan en la playa, y el amor continúa y no se pierde, y por la ventana vemos la pradera verde.